Y este es un video poco convencional Porque el día de hoy vamos a hacer finalmente El cómo cuidar tu pelo si lo tenés blanco ¿Y por qué estoy en malla? Porque hacen 80.000 grados la concha de su... Sí, si hacen como 30.000 grados ¿Por qué? Y vamos Entonces nada, como la estamos pasando demasiado mal Estoy en malla. Pero en realidad yo no es que estoy en malla Porque, o sea, por algo en particular Sino porque como me voy a lavar el pelo Como lo ven lo tengo rubio Me voy a lavar el pelo todos los colectivos y todos los autos de derrapar ahora en mi calle. y Los pedazos de hijo de dormir, ¡Pum! ¡No es una avenida! Como verán, estuve un par de semanas fuera de mi casa por lo que mi pelo se tornó completamente rubio. Mi pelo es un pelo muy lacio, lacio fino. Esto no, no, no, no es nada, es una mentira mi pelo. Ahora, si bien igual no está tan mal porque yo ya me pasé un toque del producto ayer. Antes estaba peor. Lo que le pasa a mi pelo es como yo me duermo. O sea, si yo me duermo con el pelo mojado, el pelo queda así. Así me quedan todas las puntas. Cuando yo tenía el pelo recién teñido, paso foto acá que la van a y el pelo recién teñido Tenía el pelo bellísimo, no sé qué onda Pero mi pelo estaba... Tengan en cuenta de que yo esto No me lo hago sola, yo me lo hago una peluquera Hay gente que es medio bestia, le gusta hacerse el pelo solo Nunca te hagas el blanco solo porque No te va a salir bien, el blanco es un color Muy difícil, pensá que te tenés que llegar a quemar El pelo durante bastante tiempo Yo tengo el pelo como ruido oscuro, yo sé que acá parece Que soy negra cabeza, pero nada que ver No es que soy negra cabeza, es muy difícil De mantener el pelo blanco, así que se los recomiendo Si lo van a tener por lo menos, qué sé yo si lo vas a tener un año, después te lo vas a tener cualquier otro color Bien, pero si lo vas a tener tanto tiempo como yo No es para nada recomendable Cuanto más años va pasando este pelo quemado Más se va a ir gastando Entonces yo una vez al mes, cada dos meses iba a la peluquería Para que te haga los cuidados y todo Hasta o que ella me dijo, mira, yo ya con mis cuidados No puedo seguir salvando tu pelo Vos tenés que empezar a cuidártelo desde casa Así que ahora vamos a ver cómo vas a cuidártelo desde tu casa En unos simples pasos Como bañarte Vení, vamos a bañarnos Y para esto nos va a ayudar nuestro camarógrafo de piel. Y en el oscura, Alejandro Hola Ale Buenas ¿Estabas cagando? No, <risa> esa, no esa cara me dijo que no, estaba cagando Igual lo puedo evitar yo No, no, casa. no, estaba cagando Imagina. ¿Estabas cagando? No ¿Vos me estás viendo cagar? Ahora les voy a presentar mi baño Es hermoso Che, hay luces LED ¿Y las luces LED? Sí, mejor. <risa> Nada, muy pachero Bueno, pero como nos van a tosquear, las vamos a apagar no me, no me grabes la concha, por favor No, tranquila Censurado todo no me grabes la p Yo sé que él después lo edita y lo vende No lo vayan a seguir a su canal de YouTube Alexis si no le pidan sobre ese contenido Porque sé que lo vende Lo que vamos a hacer ahora es abrir la ducha La bonita ducha de p*** Está medio cogido lo que está acá, pero ignórenlo No me hagas planos de, de arriba porque parezco un amor Este es el que yo uso como matizador <tose> Es el arco parmoa No nos están auspiciando de <tose> Este es el que yo utilizo para por lo menos matizar el pelo El segundo que utilizo para matizar el pelo es también este Que es el Ray de Fidelity. Tampoco nos quisieron auspiciar, top <tose> de puta Es acondicionador, correcto Esos son los que yo utilizo para matizar Acondicionación y shampoo Pero no los utilizo siempre, yo voy variando mucho En realidad también lo que uso es este shampoo de Fidelite, que se llama Callao. Este es un shampoo específicamente para pelos teñidos Vos si no usas un shampoo para pelos teñidos Se te va a agarchar. Yo te avisé, nadie te lo avisó, te lo avisó Tita Sama Shampoo para pelos teñidos O se te va a agarchar. Después entre los acondicionadores Tengo tres tipos de acondicionadores El primero es el Brazilian Keratin Smooth Vale como 5 mil dólares Es bueno pero no se los recomiendo 100% Porque hay mejores opciones y mucho más económicas Pero este es buenísimo Por ejemplo yo ahora tengo el pelo lavado con ese acondicionador Y como verán no está tan mal o sea, no está mal Pero no se los recomiendo Uso este Acondicionador, es el Plex El Plex tiene una solución reparadora Para el cabello, lo cual es buenísimo Este es la opción número uno Y no es tan caro como parece, es mucho más barato Que ese shampoo de mierda, muchas veces igual yo mezclo O sea, hago acondicionador y más Plex Pero prefiero utilizar Plex, entonces yo tengo Estos dos acondicionadores El otro no lo cuenten tanto, pero lo tengo Y lo más importante es esto, la máscara Esto es lo que te va a salvar el pelo 100% Esto es una máscara de argán también de Fidelite Como verán, tengo un montón, yo lo uso Todos los días de mi vida, no le crea a eso que dicen, no te laves el pelo todos los días, la grasitud de cuero cabelludo es buena, sí es buena cuando tenés el pelo natural o cuando no tenés 80 metros de pelo, no se dejen el pelo sin lavar durante 80 años, lávenselo todos los días si es que tenés el pelo teñido, sí entonces les voy a mostrar todos los pasos, uno dice ¿cómo es que usas tantos productos? bueno sí uso una banda de productos, pero no los uso todos, ahora sí voy a tener que utilizar por ejemplo, todos, ¿por qué? porque tengo el pelo amarillo, o sea mi pelo está muy amarillo, entonces lo tengo que matizar bien, al punto tal de que me quede un poquito, celeste medio azul. Así que lo que vamos a hacer ahora primero es mi parte, la parte que más odio: el agua. Bueno, no cae tanta agua, obviamente, porque gente vivo en. Ah, tiraba, se doxeaba. Así se, va, se baña una waifu. Lo no puedo abrir los ojos que sexy <risa> ven que tengo el pelo bien mojado tipo sí, pues, literal soy tu vieja primero voy a proceder con el primer shampoo este es el shampoo para pelos tenidos ven cómo se ve, se ve como una baba el pelo solamente puede hidratarse con agua fría bajo acá, Es para el que dice que yo no me bañaba pruebas de que me baño Re pussy y no me gusta bañarme con agua fría, por eso solamente me tiro al final agua fría. Me gusta bañarme con agua fría. Que la gente no entiende. Nadie me entiende. ¿Por qué me pongo primero este shampoo? Por lo menos esta vez sí. Pero otras veces simplemente no lo uso y me pongo solo el matizador. Para ya empezar a hidratar el pelo, ¿sí? Este es el matizador y mucho. Lo voy a comprar. Pero. Va a salir. Para que vayan viendo cómo va quedando esto, se va a hacer espuma y todo, porque es un shampoo. Y no me lo tengo que lavar al toque, vos cuando te lo pones, no sé, te pasas jabón, te cortas las uñas, te depilás. O sea, hagan tiempo, esto tiene que reaccionar, El, tu pelo tiene que decir... ¡Mmm, qué rico! Azul Y se empieza a poner blanco Porque piensen en esto? Esto es colorimetría Básica Si vos tenés el pelo amarillo Para cancelar el color amarillo Te tenés que poner azul o violeta Y esto es una mezcla de azul con violeta Hay gente que dice Ay, yo me pongo shampoo con tintura Shampoo neutro otro con tintura y me sirve igual Sí, pero no es lo mismo Ponerte un producto Que ya está hecho para eso A que vos mezclar un producto Y mandarte cagadas. Por lo que es un producto Que es para tu pelo Que necesita hidratación No un shampoo neutro otro cagado Tu pelo tiene que quedarse así Y absorber ¿Cuánto tiempo así? Esta vez porque yo lo tengo amarillo hace dos semanas lo dejo entre 5 y 7 minutos ¡Ah! no puede ser, me acabo de dar cuenta que tenía puesta la cosita no sabes la azúcar que tiene que ver abajo ay no puedo grabar eso no, no, me no, eso. no pasa nada, es algodón bueno pero bueno, ven cómo se queda el pelo. Eh, ahora está enredado. El shampoo matizador y todo no me va a dejar el pelo lindo como estoy buscando. Por lo que necesito utilizar esto: De vividor de pelo 2000, el Caviarplex. Yo usarlo me cambió la vida. <risa> Chicos, usarla me cambió la vida. <risa> y vamos a poner una, una bocha. Miren cómo cambia. O sea, cómo de repente el pelo pasó de estar todo enmarañado a tener elasticidad, boludo. Bueno, no elasticidad, en plan chicloso. Bueno, ahora lo desenfogamos. Si queda producto, después te si lo no secas con el pelo así, mejor. No, no, el pelo ya está bellísimo miren esto como sigo teniéndolo bastante, bastante rubio Ahora utilizo el acondicionador corrector Que miren de qué color es, obviamente Color boquita Lo paso generalmente como para terminar de corregir las partes que quedan tipo, Porque el shampoo ya hizo bastante O sea, igual mojado se va a ver recontra amarillo Cuando esté seco se va a ver bastante más la diferencia Esto no necesita dar mucho tiempo, esto ya está Ya el pelo hace... Que vuelvo a repetir, tu pelo no tiene hidratación Así que tu pelo es una puta chupa como... Parece que esto ya está, pero no, no está. Porque ahora falta la máscara. Y esto es lo que termina porque tu pelo sea bellísimo. Las máscaras capilares las recontra recomiendo. O sea, porque pensá que es un tarro gigante que ya te pones desde tu casa. Yo ahora lo voy a dejar 10 minutos máximo porque yo ya me puse. champú para pelos teñidos, plex, otro acondicionador y la máscara. No tengo por qué dejarlo 80 horas. Y ponerle que vos no tengas el pelo blanco. Tienes el pelo rosa, rojo, negro, violeta. champú para pelos teñidos, flex y máscara, ya estás. Esto es opcional, es opcional solo para la gente con el pelo blanco, ¿entiendes? Y no son tan caras como piensan. Que este coso gigante te ponele que te saldrá mil y pico de pesos. Hoy en día todos sale mil pesos. Mirá lo que es esto. Esto te dura, pero. Dios, tres días. <risa> ¿La, la. Otra recomendación que nada que ver. Es en jabón Dab. ¿Por qué usar jabón dab? Porque jabón dab es el, uno de los únicos que tiene el pH en el Y no te genera. Que no te genera irritaciones. O sea, es un. Es ¡Ay! No se me cayó el jabón. No. <risa> Prohibido irse a dormir con el pelo húmedo Prohibido Me chupo un huevo cuando calor tengas Prohibido No se permite Vos te vas a dormir con el pelo húmedo Y la forma en la que te fuiste a dormir va a quedar para siempre En todo el día hasta que te bañes Eso es lo que te va a pasar mientras tengas el pelo Nada de hacer esto No, que no es una puta toalla tu pelo es Pelo. Si sí puedes hacer esto, que yo lo doy un cachito. Lo aprieto muy suavecito, chicos. No bueno, sabes lo suelto. Nada de ponerse la toalla a una hora. No se hace eso. Agarras la toalla y nada de turbante. Si sí puedes hacerte un turbante 1,3 segundos. Si sí puedes hacer, tipo, te lo puedes dejar un minuto como máximo. Apoyás la toalla. La última, si querés, te pones la toalla así y dejas el pelo arriba, ¿entendés? Ahora vamos a cambiarnos y vamos a seguir con el video. Y ahora me secó el pelo, porque sí, tenés que secar el pelo, desgraciadamente. Porque tenés el pelo así muy mojado y lo tenés mojado y entonces... ¡Ah! detalle, Ahora no tengo, pero es muy bueno que se ponga protector térmico en el pelo antes de secárselo. Justamente porque el protector térmico, <risas> ay, lo re mal. Justamente porque el protector térmico evita que se te queme el pelo cuando te lo estás secando. Yo ahora no tengo protector térmico, pero se lo, rec lo recomiendo. Justamente Fidelite tiene uno que también es de Argan. Lo tenía, hoy no tengo. ¿Por qué importa la dirección del viento? pensás que viento muy caliente, que básicamente es como si fuera una planchita, entonces vos te estás pasando una planchita pero en aire en seco, por eso es que es importante para dónde vos estés dando la dirección, no hagan la típica de estar así porque te va a quedar el pelo así Ok, este es el protector térmico. Me queda muy poquito, yo me traté de tirar. Hay mucha diferencia entre secarse el pelo con protector térmico o sí. Y lo otro es que yo hago es ponerme aceite en las puntas. Porque las puntas, imagínate que le da un pelo natural, ya se deshidratan y quedan muy feas. Imagínate le da un pelo quemado. O sea, básicamente tus puntas son tu miedo. Ustedes tienen que darse cuenta siempre del pelo. El pelo tiene caída, ¿ven? Si sí, del pelo te queda, vos haces así, te queda así, derecho. O sea, literalmente tienes un pedazo de paja en la cabeza. Y ahora cuando me termine de secar el pelo, voy a estar súper bonita, arreglada y con mi pelo bellísimo. En 3, 2, 1. ¡Total! Este es mi pelo. Miren cómo quedó. ¡Ay, está muy machito! Está muy fachero El pelo está muy fachero No tiene casi nada de amarillo Si se dan cuenta Está increíble Espero que sigan esos pasos Si tienes el pelo blanco Y que me digan qué tal le fue Y si tienes el pelo teñido también Así que este fue el video Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Por favor síganme en Instagram Que me bajaron el anterior Si les gustó mucho esta idea de videos Así vlogs estilo de... Cuarente bonitas, abogadas déjenme en los comentarios Qué tipo de videos les gustaría más que haga Y yo les voy a estar leyendo, así. Muchas gracias por ver Recuerda suscribirte Suscribite, suscribite Suscribite bye. Bye, bye. Bye.